Cuando estaba trabajando en bañelería aprendí a revocar, a hacer un contrapiso. Hay cosas que mi marido no sabía hacer y por ejemplo yo se las enseño. La cooperativa se conforma por un grupo de vecinos y vecinas del barrio de Villa Argentina hace más de 20 años, que tenían como todos un fin en común, quizás mejorar su calidad de vida, por ahí tener unos ingresos más. Hoy somos más de 200 personas, entre jóvenes y mayores, que llevamos adelante la cooperativa. agradecida ¿no? porque tengo un techo, eh, no tengo que estar haciendo dobles trabajos para poder pagar el alquiler, a ver si no podías comprar una cosa, un calzado. Cuando dijimos que salió adjudicada, bueno, una alegría, una emoción porque es nuestro hogar y ahora es, es, es distinto, te saca un peso de encima con el alquiler. <música> haciendo eh, los cateos para el agua, está muy contento la gente sale a preguntar qué es lo que estamos haciendo y le, le comentamos que es del agua y la gente está muy, muy contenta con eso. que Yo era cartonera y bueno, ahora con la posibilidad que se me da, eh, estoy acá y bueno, sustenta lo que me hace falta en mi, en mi casa. Y mis compañeros acá me gustan porque son, somos todos compañeros. Eh, por ahí al mediodía tenemos que cocinar, tenemos una cosa de casa, un puré, un fideo y compartimos todo. Eh, de eso se, se trata el trabajo también, de compañerismo, ¿no? Momento, en estar en este hermoso país y estar en la cooperativa desarrollando estos trabajos, a mí me, me encanta. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Estamos todos los días juntos y cuando estamos mal uno, está mal otro, le damos una mano, como hermano, como amigo, como papá. Eso se parte de la familia, una familia grande, digamos, cada compañero que tenemos. son muy solidarias a los vecinos y mis compañeros de, de, de laburo son de tierra a su rato se fueron a, a descansar a descansar un rato después vuelven otra vez y así si hay un compañero que necesita un vecino que necesita que nosotros le ayudemos darle una mano a, a la casa también lo hacemos la cooperativa misma es una familia siempre dignificarnos como personas, que eso es como una, una de las bases de la cooperativa, del, del trato en común. Sí, estoy orgullosa y siempre voy a estar orgullosa y siempre voy a agradecerlo. Cooperativo significa compañero para mí. El sentimiento que yo tengo con la cooperativa es único.